En el presente vídeo vamos a explicar el primer tema del Derecho Penal y en concreto su primer apartado compuesto por el concepto, contenido y fuentes del Derecho Penal. La sociedad se organiza en torno a un conjunto de normas jurídicas que regulan y dan orden a nuestras relaciones en diferentes ámbitos civil, mercantil, administrativo... El conjunto de estas normas es lo que se conoce como ordenamiento jurídico. Dentro de este se encuentra el derecho penal como rama o sector de dicho ordenamiento jurídico encargado de proteger aquellos bienes jurídicos más importantes, por ejemplo la vida, frente a aquellos ataques más graves o que los ponen en peligro de forma más intolerable. Se viene afirmando así que el derecho penal es una suerte de una especie de constitución en negativo. Así, se protege el derecho a la vida, si bien se hace regulando el delito de homicidio, por ejemplo, es decir, castigando al que mataría a otro. El derecho penal puede considerarse desde una doble perspectiva. En sentido objetivo, ius penale es el conjunto de normas que asocian a determinadas conductas que definen como delitos y estados de peligrosidad criminal, penas y medidas de seguridad. En cambio, en un sentido subjetivo, Jospuniendi es el derecho del Estado a establecer normas penales y aplicarlas cuando se cumplan los requisitos, los requisitos prevenidos en las leyes. Por lo que respecta a su contenido, hay que destacar los siguientes elementos. El delito, que es el hecho humano, una acción u omisión que integra la infracción de la norma prevista por el derecho penal. El autor, la pena, que será la consecuencia jurídica del delito. En derecho penal se imponen como eh, consecuencia las restricciones y privaciones de derechos más graves y eh, también las medidas eh, de seguridad. Estas también son una consecuencia del hecho previsto en la ley penal, si bien su fundamento reside no tanto en la, en la responsabilidad del sujeto por el hecho cometido, sino más bien en la peligrosidad, entendida como probabilidad de que delinca en el futuro. Hay que tener en cuenta que antes eh, del Código Penal de 1995 se venían admitiendo las llamadas medidas de seguridad predelictuales, es decir, aquellas que no necesitaban que el sujeto hubiera cometido previamente un hecho previsto como delito. Se basaban simplemente en la peligrosidad social. Nuestro Código Penal de 1995, que el vigente Código, solo admite las llamadas medidas de seguridad postdelictuales, basadas en la peligrosidad criminal. Finalmente, encontramos también la responsabilidad eh, civil. La responsabilidad civil derivada de delito eh, se rige por el Código Penal, tal y como establece el artículo 1092 del Código Civil. Así, este dispone que las obligaciones civiles que quedan de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones del Código Penal. Habrá que estar a los artículos 109 y siguientes del Código. Por lo que respecta a los eh, bloques en que se suele dividir el estudio, encontramos, por un lado, la parte general que contienen las reglas generales aplicables a todos los eh, delitos, eh, por ejemplo, quién puede ser responsable de un delito, las formas eh, o reglas para la aplicación de las penas, y estas se contienen en el libro 1 de Código Penal. Se corresponden con los temas 1 a 4 de nuestra oposición. En cuanto a la parte especial, eh, esta eh, se estudia ya eh, cada concreta conducta que constituye Delito y eh, su correspondiente pena. Es eh, lo que se regula en el libro 2 del Código Penal y que corresponde a los temas 5 a 8 de Derecho Penal. Por otro lado, hay que tener en cuenta, eh, al menos hace una referencia siquiera sea breve, a las relaciones que el derecho penal tiene con otras eh, ramas del derecho, como el derecho administrativo. Así hay que integrar el significado de alguno de los eh, conceptos contenidos en el Código Penal. Ha faltado de una definición eh, con eh, las, eh, la normativa contenida en el ámbito administrativo. Hay que tener en cuenta que la Administración, además, es titular de algunos de los valores protegidos en el ámbito penal. Por ejemplo, el título 19 viene dedicado a los delitos contra la Administración Pública. También hay que tener en cuenta que el poder punitivo del Estado abarca el derecho penal, pero también el derecho administrativo sancionador. También presenta relaciones con el derecho político o el derecho constitucional. Ya hemos visto, de hecho, que se habla del de derecho penal como una suerte de constitución en negativo. También veremos que muchos eh, principios y garantías que deben inspirar y eh, que, debe regir, que rigen en el ámbito penal se contienen en la eh, Constitución. También eh, presenta relaciones con el derecho internacional. Así, también en estos casos se puede cumplir una función de integración de, de nuestra norma penal. También la normativa derivada de la Unión Europea obliga en ocasiones a armonizar o a adaptar nuestras normas penales para armonizarlas y tenerlas en, en sintonía con las de los demás países de la Unión Europea. También presenta, por supuesto, relaciones con el derecho procesal penal, en la medida en que regula el cauce, a través del cual finalmente se va a considerar o no eh, responsable a un sujeto por una concreta infracción penal. Y también eh, con el derecho penitenciario, en la medida en que regula cómo se va a ejecutar aquella pena más grave prevista por el derecho penal, cuál es la pena privativa de libertad. Y finalmente con las ciencias de la criminología, que estudian el fenómeno delictivo desde una perspectiva científica, compleja e integradora, estudian no solo al autor y la pena, sino también otros aspectos como el territorio, los espacios de crimen, la víctima, la evolución de la criminalidad, etcétera. En cuanto a las eh, fuentes del derecho penal, hay que distinguir entre fuentes directas, inmediatas o de producción, que son aquellas que tienen virtualidad propia para crear una norma jurídica, son la ley, la costumbre y los principios unidades del derecho. Cabe añadir aquí también los tratados y normas derivadas de la Unión Europea. Y, por otro lado, tenemos eh, las fuentes indirectas, inmediatas o de conocimiento, que no pueden crear eh, ley como tal, pero sí ayudan a su comprensión y exteriorización. Así suele citarse la jurisprudencia y la doctrina científica. En esta materia hay que ir al artículo 1 del Código Civil que establece que las fuentes del ordenamiento jurídico son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por lo que respecta a la ley, esta puede entenderse en un sentido material, esta es aprobada por el Gobierno, así se incluirían los decretos leyes y decretos legislativos, y en un sentido formal que es la aprobada por las Cortes Generales, en su caso también las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, que pueden legislar en materias de su competencia. No ocurre esto en el ámbito penal por lo que nos centramos en las aprobadas por las eh, Cortes Generales. Estas, eh, a su vez, pueden ser eh, ordinarias u orgánicas. Estas últimas se diferencian de las anteriores en la materia y su aprobación requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados en una votación final sobre el conjunto del, del proyecto. La especialidad del derecho penal es que solo la ley es fuente formal, inmediata y directa del mismo, creando delitos y penas. Además, se entiende que dicha ley debe ser orgánica por afectar a derechos fundamentales y libertades públicas. Así lo establece el artículo 81 de la Constitución, que es el que establece que leyes deberán ser orgánicas precisamente por razón de la materia. En cuanto a la costumbre, el artículo 1 del Código Civil establece que ésta solo regirá en defecto de ley aplicable siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada. Por tanto, ¿qué, ¿qué es la costumbre? Es una norma creada e impuesta por el uso social. Se requiere que se trate de actos eh, repetidos de una manera constante y uniforme y además la convicción de la sociedad de que se repite tal, es, eh, tal práctica porque es obligatoria. Así, la costumbre, de acuerdo con el principio de legalidad y por lo que hemos visto, cumple una función no de creación, pero sí de integración, una función integradora de la ley penal. En cuanto a los principios generales del derecho, establece este artículo 1, que se aplicarán en efecto de ley o costumbre sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico. Por tanto, los principios generales del derecho son fuente directa en efecto de ley y costumbre, pero además siempre, y sin perjuicio de aquello, siempre tienen carácter informador del ordenamiento jurídico. Habría, habrá que aprenderse de aquellos que vienen recogidos en el artículo 9.3 de la, nuestra Constitución. Si sí, se este establece que la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. En cuanto a las normas contenidas en los tratados internacionales, establece dicho artículo que éstas no serán de aplicación directa en España, en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado. Hay que estar aquí también, en el artículo 96.1 de nuestra Constitución, que establece que los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Por ende, hay que distinguir en relación a los tratados dos momentos. Eh, la firma del tratado, en ese momento el tratado será válido, pero, eh, por otro lado, la eh, publicación en el Boletín Oficial del Estado, que es requisito necesario para que despliegue sus efectos en, en el ámbito del ordenamiento jurídico español. Por tanto, el tratado es válido desde que se firma, pero solo es eficaz, solo despliega sus efectos desde que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Además, sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional. Por esto, se viene diciendo que su valor es superior al de la Ley del Estado, ya que una ley del Estado español no puede modificar unilateralmente una norma contenida en un tratado, sino que debe hacerlo por estos procedimientos previstos. En cuanto a la jurisprudencia, establece que esta complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por tanto, es un complemento del ordenamiento jurídico, cumple una función de integración. No obstante, para que se cumpla, esa doctrina tiene que provenir del Tribunal Supremo y además debe de ser reiterada. Es decir, que existan al menos, se suele entender, dos eh, resoluciones de eh, idéntico sentido. En el ámbito penal tiene especial trascendencia la manada de la sala segunda, que es la sala de lo penal del Tribunal Supremo, al resolver los recursos de casación por infracción de ley. En esta clase de recursos lo que se plantea al Tribunal Supremo es que el tribunal anterior no ha interpretado bien la ley que era de aplicación para resolver el caso. En el caso de que el Tribunal Supremo efectivamente así lo no estime, estime que concurre este defecto, dicta una nueva sentencia explicando o aplicando los fundamentos de interpretación correcta de la ley. En cuanto a la eh, doctrina científica, este es el conjunto de opiniones de los autores encargados de esta rama del saber. Licenciados en, en Derecho, bueno, juristas, eh, dan eh, sus opiniones eh, señalando las deficiencias en la ley o aconsejando su modificación. Eh, finalmente, también eh, fuera del ámbito de, del cuadro de fuentes en sentido estricto, habría que hacer referencia también a la analogía. El artículo 4 del Código Civil establece que procederá a la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecia identidad de razón. Por tanto, la analogía presupone la existencia de una laguna en la ley. Tenemos un caso para el que no existe solución expresa. En la ley. No obstante, la ley sí regula otro caso semejante y podemos aplicar una identidad razón, un fundamento idéntico o similar para, para resolver. Se distingue entre la analogía legis, según que dicha norma la extraigamos eh, de la propia ley, de otra norma de la propia ley, o analogía juris, según eh, si nos basamos en los principios fundamentales del ordenamiento jurídico. En derecho penal hay que distinguir también entre analogía y mala en parte, es decir, en contra del reo, esta está excluida en todo caso, la veda el principio de legalidad, y hay que tener en cuenta el artículo 4.2 del Código Civil que establece que las leyes penales no se aplicarán a supuestos ni momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas. También el artículo 4.1 del Código Penal que establece en el mismo sentido que las leyes penales no se aplicarán a casos distintos de los comprendidos expresamente en ellas en ellas. Por tanto, queda excluida. No obstante, eh, cuando la analogía es sin buena parte a favor del reo, esta sí se prevé, por ejemplo, en el Código Penal, en el artículo 21.7, en relación con las circunstancias atenuantes, es decir, aquellas que determinan eh, o suponen imponer una pena inferior a, a la inicialmente prevista. En la medida en que favorecen al reo, en que está expresamente previsto, sí sería eh, aplicable.